Hola, me llamo Nacho Plans y soy el director de Ali Coach. Que es una empresa especializada en coaching de equipos y en formación de alto impacto. Estoy aquí para decirte lo que ha sido mi experiencia en el programa Maestro de Maestros. Realmente para mí ha sido una vivencia única, que es lo que yo quiero que sean mis cursos, experienciales y únicos. Te invito a que, si quieres ser un formador de alto impacto, hagas este curso. Y realmente, bueno, es una cuestión de compromiso personal el poder sacar lo mejor de ti, aunque ya seas muy bueno, yo con toda humildad creo que yo ya soy muy bueno y era muy bueno antes de este curso, pero después de esta experiencia hay una especie de solidez y unas garantías en cuanto a tu organización, procedimentación, todo el tipo de seguridad, etcétera, que son muy difíciles de explicar y son más fáciles que sencillamente te informes eh, y las vivas por ti mismo o por ti misma. Te invito a que lo hagas y que, sobre todo, lo disfrutes, porque va a salir además con un networking impresionante. Muchas gracias.